Tenemos dos clases más, ¿Qué clase recibo, hereda de documento.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 recibe un objeto contabilidad Uf, perdón, te que llama C y un objeto de tipo T que llama egreso. Y lo agregamos a la lista de ingresos. Lo mismo para la otra sobrecarga, con la diferencia de que es ingresos. retornarse. Bien, y me dice, eh, tanto el tipo T como el tipo U,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 ya me perdí eh, factura era tipo eh, egreso A ver. gracias Bueno, a la, segunda, la segunda factura, ¿no? Eh, sí, tienes razón. Bueno, efectivamente ahí funciona. Sí, me muestra los dos números de facturas.